Ojito, chicos, porque al pana no lo han dejado entrar al clan Vamos a ver si nuestro clan puede entrar Pero ya os digo yo, chicos, que está complicado Sabéis cómo somos exigentes, pero bueno Vamos a ver si puedes, vamos a ver si te haces unos buenos Pogotips, pero bueno, a ver si los 360 A mí me vuelven loco, me vuelven loco De verdad, están guapísimos, me encantan los Pogotips 360, ojito los rodillos No Lo que acabo de hacer con los rodillos me parece una locura Vaya Pogotip, bro, no lo había visto nunca Sinceramente, a ver Siga avanzando, buen Pogotip Salta, perfecto, potip Último no me lo puedo creer Normal que no te dan dejan entrar, bro Menos 2000 de 10, malísimo, el peor que he visto hasta ahora